A ver, primero me tengo que plantear qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero decir, y una vez lo digas, o sea, una vez lo pienses, lo tengas claro, lo dices, porque si no es hablar por hablar, y yo he visto a mucha gente haciendo eso, hablar por hablar, no sé, yo pienso que las palabras, Uy. no sé, creo que hay mucha gente también que que se cambia la chaqueta de manera muy fácil. Me ha tocado convivir en ciertos momentos en mi vida con personas que me han mandado, me han transmitido unas sensaciones o una, unos mensajes y tal, que luego con el futuro he visto que es com completamente lo opuesto. Y digo... Creo que me la has colado. No sé. Y vender un mensaje... y No, sobre todo... No es decirlo así espontáneamente un día y luego a los 10 años haber dicho lo opuesto. No, es. Has tenido un mensaje siempre, súper claro y abundante y constante y tú mismo lo has promovido en plan de... Me parecía mal que la gente hiciera esto, esto, esto, esto y esto. Es que luego lo estás haciendo tú. Y entonces yo pienso... ¿No será que ent entonces el dicho aquel que dice... Se cree el ladrón que todo el mundo esté? No. Se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. Es que no sé ni cómo se dice ese puto dicho, tío. ¿Se cree el ladrón? A ver, cómo se dice. Y también me pregunto, no sé, por ejemplo, las, las personas que tienen como Alzheimer, eh, demencia y eso, acaban siempre teniendo unos, unos hábitos, ¿no? Que, que se que se los desa casi todos los pacientes no que lo tienen que es el, el estar así con las manos y con, con un pañuelo y se empiezan a tocar así ti ti ti ti ti ti ti ti pienso qué estará pasando por su cabeza qué estará pasando por su cabeza cuando llegas a un punto en el que ya no controlas eso tío que la cabeza se te puede ir a... Uy, es que no lo sé no lo sé lo que puede ser ya no acordarte de cosas bueno, vale, tu cabeza sigue funcionando. Entonces, ¿en qué estás pensando? ¿En cosas que no tienen sentido? ¿En tu cabeza cree que has visto a lo mejor algo que no ha sucedido? ¿Es que llegará un punto así? Pero claro, tampoco eres consciente entonces de tu situación. A ver, es muy sufrido yo creo que para las personas que lo viven... Que lo viven... Que lo viven desde fuera, ¿no? Porque son más conscien conscientes. Pero las personas yo creo que las que están dentro pueden estar a lo mejor teniendo... A lo mejor hay momentos de lucidez en los que a lo mejor se pueden sentir muy agobiados porque de repente es como... Y yo, yo viví eso con mi abuela, con mi abuela Pilar. Y la verdad es que no por muchos años, pero bueno, empezó, empezó, empezó ya teniendo... Es que fue muy, muy de poco a poco, pero fue progresivo. Y, y, y es verdad que cuando tenía momentos, ya al final, cuando tenía momentos de lucidez, yo la veía muy agobiada, tío. Cuando de repente la veía como, como muy asustada, tío, como si fuera consciente de su situación, de lo cómo estaba, de la situación, de todo. Y le entraba como un, una ansiedad incontrolable. Pero de repente entraba en otro estado mental que la, que la, que la alejaba de todo y la hacía estar como es pues mucho más cercana, pero tampoco, no sé cómo tiene que ser esa sensación, la verdad. Yo no lo sé, tío. Pero el caso es que la mente humana, tío, es una cosa que me fascina. Me fascina mucho analizar cosas de las personas, tío, de cómo reaccionan en situaciones, cómo actúan, cómo dejan de actuar, cómo se relacionan entre ellos. Normalmente suelo ser de las personas que cuando entro a lo mejor a un trabajo y tal, uf, me cuesta muchísimo abrirme realmente. Eh, me quedo muchísimo tiempo simplemente en una base, como en una... Sí, me pongo aquí como en la, en la, muralla, en la barandilla y me quedo un poco observando todo. Y pueden pasar mucho tiempo y si no he encontrado mi momento de dar el paso y de relacionarme como yo soy, no lo doy. Y a veces puede ser muy, muy, muy, muy malo para mi cabeza, porque como eso se alargue mucho en el tiempo, empiezan a tener un problema de, de, de identidad. Por eso pasas muchas horas en un trabajo, eh, tú te expones a estar con gente, porque yo he trabajado mucho de cara, de cara al público, servicio al cliente y cosas de esas. Entonces ahí te expones mucho al. Y mantener siempre una postura en la que no se te conozca del todo bien. Eh, uf, es agotador, es muy agotador. Y, y me preguntáis, ¿y por qué no? Son entornos, tío, en los que yo no me encuentro del todo cómodo para expresarme tal como yo pienso. Y siempre eso me ha generado un conflicto interior y me, y me ha hecho encontrarme muy incómodo en, en, en entornos laboral, en laborales, en ciertos, en algunos, más que otros, pero cuando algo no me ha encajado bien y tal, tal, tal, uff, eso me, me, me, me derivó a mucha a mucho a mucho estrés y mucha ansiedad y a mucho eh, sí tío. dolor